Cuando ella salió, luego de que le sacaron la muela, ella, ¿tú sabes si hizo algún tipo de desarreglo, si tomó vida alcohólica o algo? Eh, ella le siguió el dolor O sea que ella no salió de aquí años. de la casa, ¿tú no sabes ella si estaba le... tomando o hizo algún desreglo? No, ella se alentó, salió para mi casa y después, pero como quiera no se le quitaba el dolor. ¿Es cierto que ella vino sin una receta aquí después de que le la muela? ¿No estaba tomando nada? Nada le dieron. ¿Tú no sabes si estaba tomando algo durante esos días? Aquí, que le compraban medicamentos, pero es lo que el doctor ¿sabes? le da. Ampicilina y, y hace también dolor. A ella le sacan una muela en el hospital y, y tiene infección. Y el doctor, sabiendo que tenía infección, se la sacó la ¿Cuándo muela. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? El viernes, como hace como 12 días. Como 12 días. Y el doctor sabiendo que tenía infección, le sacó la muela y le puso siete veces en anestesio y le dejó una parte de la muela dentro. Ok, y uh -huh. entonces ella salió del hospital bien. Sí, ella salió del hospital bien, pero después, según la infección que ella tenía, se le fue regando en el cuerpo, porque él sabía, sí, sabía que tenía infección y no podía sacarle la muela. Entonces, ¿qué pasó después? La, se le fue hinchando la cara, hinchándole la cara. Hasta que se le fui. Fumó una bola y la bola era de okay. de la infección que ella tenía. ¿Dónde tenía la bola? ¿En la boca? Aquí. En la garganta. En la garganta. Ok, ah. y fueron, volvieron ustedes al hospital. No, la, la llevamos en la clínica en la clínica donde Reynoso. La operación salió muy bien, la llevamos los hospital. Pero la doctora en la clínica Reynoso dijo que no podía aceptar la amor así. A mi mamá se doctora. Ok, el ¿él le dio algún tipo de receta? No, no le dio ninguna. Cuando ninguna. salió no le dio receta. Cuando no, ninguna les, le dio. Eh. Okay. ¿Usted tiene algún tipo de certificación de, de cuando ustedes fueron allá? ¿No le dio nada a él? Nada, porque ella vino aquí y vino sin nada. Y lo que el único dijo que, que se la sacó con infección a la muela okay. y el deber de ella era darle una, una receta o no sacársela y mandarla para la casa y decirle que ella tenía infección. ¿Cuántos días más o menos duró ella después, de, después que le sacaron la muela para operar Ella operarse? duró como como ocho días. Con la infección. Uh -huh. Y la llevé, la, un ejemplo, la saca, se la sacaron hoy y como los tres días yo la llevé al hospital y le pusieron un inicio para que se le bajara y no se le bajó nada, lo que le dolía más. Se le quitaba el dolor de ratico y volví con el dolor y grito y grito y grito hasta que la llevamos a la clínica y la operaron. Y después, como ya la subía la cantidad de dinero, no podían no pagarla. ¿Cuándo, ¿Cuándo la operaron a ella? ¿En cuándo? El miércoles. ¿El miércoles pasado? Uh -huh. okay. ¿Y entonces cuándo ya entró en crisis? ¿Cuándo ustedes la llevaron al hospital? entró en crisis como los tres eh, sábados o sea, sábado. y estaba interna entonces en el hospital en uh -huh. intensivo de que la llevamos de que la llevamos al hospital que hay un intensivo ¿Tú, ¿Ustedes saben el nombre de la persona, del médico que la atendió el día que fueron? Yo no lo sé, pero lo sabe mi padre. Mi padre, padre no mi hijo, lo sabe. Mi mamá. Ok, ¿ustedes se quejaron con las autoridades el día del hospital? ¿Se han quejado? No, no, todavía mamá no. Era. ¿Qué edad tenía la joven? 22 años. 22 años. Se dicen que dejó varios niños. Niño. Uno de 6 de años y uno de 8 meses.